Estamos de vuelta, mis amigos, a en su programa de mañana. Buenos días para ustedes, los que se suman en este momento a nuestro programa. Bueno, y vamos a escuchar ahora al señor Lantigua, La Lantigua. Sí. Adelante, sí. don Yerjan, ¿qué nos tiene? Eh, gracias, amado, y a todo el equipo de, de mañana. En el día de hoy quiero iniciar con una felicitación, un saludo especial, ¿verdad?, para la señora Gladys, eso es en San Francisco de Macorís, allá en la comunidad de Cuaba en San Francisco de Macorís, a la señora Gladys y a su hija Vianel Esteves, que me dicen que son fieles televidentes de este espacio. Así que a la señora Gladys, saludo para usted y a su hija Vianel, que sé que están ahí activas, conectadas con nosotros en San Francisco de Macorís. Quiero iniciar eh, nuestro espacio, o nuestro tema, felicitando a la República Dominicana. Eh, resulta que este fin de semana se llevó a cabo... Eh, un baile interesantísimo, con 425 parejas bailando merengue. Y me parecía extraño que nosotros no tuviéramos ese tipo de récord. El récord de, de, de la mayor, de, del, del baile de merengue más grande del mundo. ¿Y ¿Qué significa esto? La mayor cantidad de parejas durante un tiempo determinado con una coreografía. Y ahí participaron, según lo que estuvimos eh, observando, la mayoría de, de los ballets folclóricos, de la República Dominicana, de las universidades De las escuelas de baile Y realmente fue una actividad Muy, pero muy bonita Que yo creo hacerle... a Saúl Sí, sí, Saúl Toribio Una crítica, que no habían ahí elementos eh, Alegóricos a la República Dominicana Si ustedes se fijan, miren para allá salvo las luces. No, no, y la eh, falda. Pero... Es alegórico la falda. Que no, no, no, pero, pero mira mira la tarima, que yo dice creo... la publicidad. Sí, yo creo, ah, yo okay. creo que, que ahí debió estar... Eh, la eso bandera, debió estar con la, con la bandera sí. dominicana. Tambor, eh, con la tambor, la o sea, el acordeón. De, la, creo que la decoración no quedó a la altura eh, de, de las de las expectativas que uno se esperaba para un para un récord Guinness. Ahora sí, la coreografía muy, muy bien elaborada, el... La falda veo que tiene, es alegórico a la bandera. Eh, así que creo que pudieron haber hecho un, en ese aspecto un, un mejor trabajo en lo Entonces, que tiene que ver con la escenografía y la decoración. Ellos están bailando con una sola coreografía, toda esa sí, gente. todos, todos, 400, 400 50, sí, 50. 425 eh, parejas, parejas había ahí y duraron 5 minutos con 18 segundos eh, bailando, lo que les otorgó el premio Guinness del, del el récord de guinea del, del premio eh, del récord, el mayor merengue, o sea, más la, largo del mundo así que felicitar y vi Rusia mucha lo gente, tuvo con 300 y pico de parejas vi mucha gente que estuvo bailando que, eh, merengue, que en ese momento se sintieron <tose orgullosos <tose de ser dominicanos pero que a la más mínima eh, cosa que sucede en este país entonces ya no son orgullosos de ser dominicanos y esta parte identifica tanto a nuestra música, que es el merengue, y ojalá también se haga, el es, procuremos el, el, el de bachata prontamente, sabemos que lo van a hacer. Que incluso me atrevo a asegurar que será Nos más Nosotros tenemos una más debilidad bonito. como nación y es que no preservamos lo nuestro. Exacto. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, el merengue dominicano fue uh -huh. declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y nadie ha hecho sí. ni ha dicho sí. nada. Ni los merengueros. O ha, no o, ha dicho, o ha hecho poco con relación sí, a eso. no se ha hecho... La, es lamentable, pero así que los merengueros ya. aprovechen este lo esas han superado. Bueno, porque ellos están o sea, escribiendo eh, los merengueros ellos se han están quedado, en sus cosas. Se, se han quedado los merengueros con los merengues del 80, Exacto. que ya no necesariamente conectan con la sociedad actual no, no, y entonces no, no. tienen ese problema. Aunque aunque okay, no conectan por la por el, el tema de la de lo que le están vendiendo y la calidad que tienen aquellos merengues. Sí. Pero de eh, eh, pudiera conectar si se siguiera trabajando claro. ese es que no están haciendo, están haciendo muy poco claro. los salseros por ejemplo sí. en Puerto Rico mantienen la esencia de la salsa sí. original no, y aquí como lo quiera. mismo pasa con otros países aquí hace una fiesta por ejemplo del Torito aquí en San Francisco en cualquier pueblo del país y, y, y, y mejor no cabe la gente pero lamentablemente a, si mí, la me dijo, a mí me dijo cuando le reclamé a un personaje del ayuntamiento actual que no se traían eventos en, los, en las patronales eh, de por ejemplo merenguero Dicen, no eso es para eso es para viejos no. o ya que los viejos no, no tienen bueno. derecho a participar en las la fiestas patronales de San Francisco de Macorís que con el tema ayer ya y ese es un personaje importante eh, del ayuntamiento con las fiestas patronales y demás vemos que desde las mismas instituciones no buscan eh, explotar y darle darle el valor que tienen nuestros ritmos, como es el merengue y otros tantos eh, que tenemos que son propios de, de la República Dominicana, o sea, estos que son asón de tambora uh -huh. y demás, por ejemplo, el con, el con quemado, típico, el, merengue Ajá, el merengue típico y demás. Y, y, y vemos y que a las fiestas patronales y demás, lo que vienen... Que no es que esté mal, porque imagínate, son los los que también bueno, suelen. Sí, es lo que está pegado. Pero una mezcla y de dar oportunidad de abrirle claro. puertas a que también los merengueros Señor, y otro tipo de ritmo... Risa, pantale, no, no, pero podía, a los merengueros traigo, también motivarlos. No. A los merengueros a que escriban algo nuevo. Que, que por ejemplo ahí está Giovanni Polanco que escribe canciones eh, eh, eh, dentro de su merengue típico y que concita un interés en la juventud. Y eso Exacto. es importante hacerlo. Cambiando radicalmente de tema, este fin de semana los medios de comunicación estuvieron plagados de eh, con informaciones. Una de ellas que es interesantísimo tratar, que fue el caso de un festival que se llevó a cabo o que se iba a llevar a cabo en, en Santo Domingo, y que fue, señores, fue prohibido a, a última un exceso, hora. Un exceso fue prohibido. De la autoridad, eh, de un exceso. Supuestamente, oigan la justificación que se iba a vender droga. Se iba, oiga. Se iba a vender droga. Y los eh, puntos eh, de droga. En ese, ese lugar. Mira, los mira, de y, droga? Que, y que iba a haber menores. Es o que había menores, señores, pero por Dios. Es una eh, pesa. Y hay que explicar, el fondo... De, de esta suspensión de esta actividad, no era no es verdad que fuera de que por droga o porque hubiera eh, eh, menores ahí. No. El fondo de eso es un trasfondo religioso. Claro. Que un grupo de religiosos... Ahí están metidos los jerarcas eh, de la iglesia sí, católica. Hubo un grupo de religiosos que porque se llamaba Hellfest, o sea, Festival del Infierno, se opusieron a eso. y Yo y... quiero establecer aquí, porque de una vez aparecen los fanáticos, yo no soy... Yo no comuno con ese tipo de actividad de Halloween. Yo no creo en eso. Para mí eso es una tontería. Ahora bien, una yo, respeto, una sí, yo respeto el derecho que tiene cada quien a creer en lo que quiera creer. Y eso, hay, y eso hay que establecerlo aquí. Nuestra constitución a la que apelamos, a, eh, precisamente de, eh, en la pregunta que establece hoy si se respeta la constitución. Esa es una prueba de que aquí no se respeta la constitución. Porque nuestra constitución en el artículo 45 está establecido la libertad de culto. O sea, si usted es católico, y podemos entrar muchachos ya. Si usted es católico, a usted nadie lo persigue por ser católico. Pero si usted es cristiano, usted nadie lo persigue por ser cristiano. Pero aquel que no cree en nada, pues tampoco lo podemos perseguir porque no cree en nada. Y aquel que cree en lo contrario, a los que creen en los católicos, por ejemplo, que creen en Satanás o que creen al lado, que creen lo que sea, tampoco lo podemos perseguir por eso. Porque vivimos en un estado social democrático y de derecho. Y mientras no entendamos eso. No vamos a avanzar en nuestro país en materia de justicia. Usted es cristiano, usted cree en Jesucristo. Bien, pero no quiera obligar al otro a que cree en eso. Es que el que cree en Jesucristo sí. tiene que creer en el diablo. ¿Tú entiendes? Siempre va a haber personas que creen no en una cosa forma. y en otra. Uno puede creer eh, solo en Dios, tiene que creer en, en el diablo. Los cristianos, por ejemplo, hacen una actividad eh, grandísima, el primero de, de, de enero, eh, grandísima, en un estadio, y nadie les impide a ellos hacer esa actividad. Pues aquellos que quieren adorar lo que quieran adorar, porque esa es su voluntad, pues entonces nosotros no podemos eh, eh, impedírselo porque nuestras leyes le permiten a ellos creer y adorar lo que quieran. Claro, siempre y cuando sea respetando el orden y la buena costumbre. Ahora bien, hay que ver qué es buena costumbre, porque la, la buena costumbres no es lo que tú creas o lo que yo crea necesariamente, es aquello con, con lo que riñe con el derecho de los demás. Y no es verdad que porque una actividad, una gente se disfrace de, de, de Batman o se disfrace de vampiro, ya eso riñe con la, con la buena costumbre. Eso es falso. Porque aquí, por ejemplo, queremos traer de otros países eh, en la cultura, traerla por la greña, eh, en la cultura de otro país, pero entonces cuando le afecta a un grupito, ¡ay, no, eso es malo! Porque aquí celebramos el, el Viernes Negro, el Black Friday, incluso, oigan cómo le dicen, Black Friday, ni siquiera viene Negro. O sea, hasta el, hasta el idioma lo, lo, lo traemos. Y aquí nadie se pone bravo por eso. Eh, aquí traemos, por ejemplo, a gente el que Bla celebra el Thanksgiving. oye, Black Friday, oye, oye <ríe> es una el Black Friday... Friday deja dinero, sí, mucho dinero pero igual también es el día el de San comercio. Valentín es una, el, es una fiesta del comercio, San Valentín no es una, no es una fiesta de nosotros, y nosotros por ejemplo la asumimos aquí porque es una fiesta comercial igual que Halloween, es una fiesta comercial, yo no creo en eso, en pero Unidos, yo sí respeto, muy, respeto el derecho que tiene cada una de las personas de creer en lo que quiera o de no creer en nada, y tenemos que comenzar nosotros a través de los medios de comunicación a, a, a modelar a la sociedad en función de que hay un derecho que esté establecido ahí. De que cada quien puede hacer con su pensamiento, con su, con su culto, con lo que quiera, lo que entienda. O sea, no podemos nosotros venir a este, a, a, por ejemplo, a, a este país a querer modelar una cosa así y la otra no. Los derechos que están establecidos como fundamentales, aunque no son absolutos, pero deben ser respetados y deben ser eh, eh, protegidos precisamente por el estado así que este muchacho que incluso se lo llevaron preso en una camioneta como un delincuente mm. para después soltarlo sin ningún tipo de cargo así no así no ¿cuál fue es el delito exceso. entonces? No, ningún delito. No, por eso ni te ni pregunto lo, lo, el lo, lo, de la lo encaramaron en una camioneta como todo eh, se lo llevaron eh, y después entonces lo, lo, lo sueltan sin ningún tipo de cargo no no, no y mira el y mira el muchacho Míralo. Sí, claro. Sí. Entonces dice, que no representa lo que, que estaba organizando eso tampoco. Es un muchacho que se le ve que tiene nivel y dice: No, yo no tengo ningún tipo de inconveniente porque yo lo que estoy aquí trabajando. Lamentablemente, me han dañado una actividad en la que yo invertí muchísimo dinero. Que en caso de prohibirse debieron hacerla antes. Porque eso no se hace. Una actividad, si sí, no yo se Y él agotó los ahorita, mecanismos, los, o sea, eh, los requisitos que, que se requieren. ¿Pero una para que actividad, sí, fue la que se eh, Fue como donde estaba. En Herrera. En Herrera donde estaba el, el aeropuerto ahí. El aeropuerto imagino de imagino que alguna autoridad. Recibió una solicitud claro, de préstamo de ese local Claro que sí, además. Y, y fueron, y el, y fueron espectáculos públicos. O sea, hay, ellos cumplieron con las claro, normas. Ya estaba todo instalado, incluso ya incluso el evento había iniciado. Ya había gente eh, con su disfraz y fueron. Y di que, que lo, lo prohibieron en ese momento. Porque había de que droga y que menores. No, Mentira. Y yo creo que para poder la avanzar. Con, de la DNC sí, CD, es, para que que poder avanzar. están todos los puntos de droga y no. Para poder no avanzar va? como país tenemos que cambiar la estructura de pensamiento y tratar de adecuarnos más a lo que es el estado social democrático y de derecho. Bueno, vámonos al WhatsApp. Tenemos WhatsApp. No, no hay WhatsApp. No, Vamos. WhatsApp. Vamos entonces. Mira, vámonos quiero de decir, terminamos. ¿Pero No, no, no, quiero decir. quiero decir en relación a eso que Yerjan pues plantea, que ciertamente eh, en el caso no estoy de acuerdo con este tipo de actividades, pero es algo particular. Eh, pero es una representación De lo que es nuestro orden Legal en República Dominicana Quienes son los primeros En infringir la ley son ellos ¿Por qué? Porque no es la manera los de actores. hacer las cosas Los actores quienes se suponen que deben de Hacer o tener el manejo correcto Son los principales que lo incumplen Así no por Dios Ya volveremos mañana desde las 7 Tenemos una cita, ustedes tienen una cita Con nosotros acá en el canal 10 de Telenor, de sí. mañana se retira, nos vemos mañana, pasen un feliz día. Mañana tempranito, nos vemos aquí.